Aquí somos muy aplicados. Yo estoy editando mientras la sobrina está trabajando. Tenemos gente esforzada. Hey bueno, estoy en la casa de mi compadre, Dastian. Nos pegamos un almuercito y una película porque mi compadre está en vacaciones y yo, entre comillas también estoy. Porque entro a trabajar, compadre. Oh, chiquita. Realismo. Y justo estábamos hablando con Bastián de la, la vida que es loca. Pues. Es muy a lo loco. A lo loco. ¿no? A lo loco. Eh. Sí, pues yo a Bastián lo conocí en Virgin Mobile. Y a lo loco un día nos encontramos, nos encontramos fumando. Igual es loco la hueá, porque yo te conocí y fue como... Oh, este Juan tiene algo. Y después decimos, no, que este Juan bueno es como locutor y la cerrada y la vaya. Es como y de ahí, así como, no, con este buen tengo que hacer algo. Ahí tenemos las eh, Sí. <risa> ah, va bien. Y de repente, en una embolada, después de un carrete, dijo oye como, oye, puta, ¿por qué no hacemos algo? No debíamos hacer algo, verdad y Tuvimos el, el podcast, Esto no va a resultar, que... Esto no va a resultar. El otro día estaba escuchándolo, de esto ah, Y era súper bueno, weón. Sí, era chistoso. Sí, bueno, escuché a esta gente. Sí, weón. Pero lo, lo que me llamaba la atención, es son la, las coincidencias, Julián, que uno se da cuenta mirando para atrás nomás uno en ese momento no está, oye esta weá está pasando ahora y es bueno, y es bacán, y puede ser algo culento, sino que después de pasar el tiempo es como, como wean. oye weón, cómo llegamos hasta acá, ha sí, ¿Han pasado cuántos años? ¿Usted, ¿A qué año llegó el eh, 2013. de conocernos sí, compadre y ha nacido una bonita amistad, usted sí. es eh, el padrino de mi hija. Sí, yo soy el padrino de la hija de Bastián, la Magdi. Qué cara, chica más linda, <ríe> Y aquí estamos, pues, en sí, ver, ninguno. Po. O sea, tú, bueno, yo esto siguiendo en Virgin, pero tú ya no estás rato. Claro, weón. No, man. Se... no y, y esa weá en puta. No, pues yo tengo 33, Bastien tiene 25. Sí, sí. ¿Cachai? Entonces como que. Nos, no es como dado. Uno igual como que se junta con pares. Y. Pero mi compadre es súper sabio. Man. Sí, eso es. En, eh, yo creo que es lo gran... ah, que nos lleva a que. Eh, nos llevamos bien, yo creo que tenemos pensamientos súper parecidos mm. en general de las cosas eh, Tenemos un actuar similar, entonces eso mm. no hace que nos llevamos tan bien sí. Y a pesar de la gran brecha... ¿Generacional? Época, ¿no? Seguimos Nos llevamos la zorra po. Seguimos Nos caleta, nos sí, remato Sí, nos amamos caleta Nos, amamos, nos sí. un, Tenemos sexo rico Sí, ya Juan Bueno, el, el tremendo juego esta weá, la ¡Ah! Pero, Bastián hace una pillería, el weón el no juega la música del juego, sino que tiene el soundtrack del cabello zodiaco y lo pone encima, entonces es maravilloso, es como ver la serie. Ya, están stancito. gracias por la, la tarde, el almuerzo, eh, la conversa y la derrota que te llevaste gracias a mí? Es que en el cabello zodiaco. O, o, o, es visita usted, entonces es que... Ah. que <risa> Oye, está linda la tarde, güey. Bueno. Ay, no, ¿Cómo okay. le va adelante? Que hizo... de siempre ahora, sí, bo. bien, cómo va su canal. Bien, bien. Ya tenemos listo el del jueves. Buena. Y ya estamos jugando, jugando en el formato. Excelente, ¿no? no está que... súper entretenido el que viene el jueves. Porque yo ya lo vi, toda la exclusiva. ¿Qué es eso? Es una caja. Es por el Día de la Mujer. Oh, de verdad. Yo tengo que abrir porque yo reviso las cosas. Sí, a ver. Bueno. A ver, ya hagamos un unboxing. Ay, qué buena. Ay, no, excelente. Y ahora sí, le copié todo aquí. <risa> la wea buena, weón. Ay, oh, oh, viene, oh, viene la bolsa, oh, ¿sabes? Wow. Wow. <risa> ¡Ay, qué emoción! Tralacito. Ay, ¿Qué me hace esto? Excelente. ¿Y este cómo? ¡Ay, tiene un nivel. ¿Y este solamente se mueve nueva? Sí. Oh, la wea cómoda, weón. Aguanta hasta 3 kilos. Sí, bien. Y, vamos a y esto te lo Sí, que ahora tengo medio selfie stick, medio trípode, medio todo. se Frali, que algo. Ay, fe, fe, feliz fe, buen femenino. <risa> buen puta. Vale, buen regalo. La wea chistosa, que cuando me dijiste, oye, bueno, hay, hay comprado algo. Yo justo ese día estaba cotizando la esta weá acá como para ir a comprarlo, ¿pú? ¿cachai? Y fue como, no, ah, que tenemos un regalo, y como, ya no voy a comprar nada, quizás que, weón, primero descargue a cachai para no envuelva a terminar con dos weá. Conciencia ¿Pues si es culiada, weón. Ya, vamos. Qué faca la bicicleta esta weá. <risa> <risa> <risa> La ya, compadre, muchas Chao. gracias por el regalito, qué bueno que le gustó. Saluda a la Fer y sí. nos estamos viendo pues. Eh. Sí, pues. Sí. Vale. Y ahora yo me voy a juntar con la cata. Que otra, eh, otra amiga que tengo que Alberto. conocí. Yo no soy Alberto. Estoy con la comillera, la Cata Que se ha convertido en una gran amiga mía Yo te, te considero una gran amiga mía Kana, en, en muy poco tiempo Nos conocimos en la última pega Que yo tenía en la agencia Yo antes la seguía en Tumblr Porque me encantaba me encantaba lo que publicaba, porque publicaba harta cosa de, como de eh, igualdad de género. Ajá. Y aprendí mucho gracias a tu serio? Tumblr. Sí, sí, qué bueno. Sí. Lo, lo cuático es que, claro, nos encontramos en esta pega y fue como, oye, te sigo en Tumblr y es como, ah, mi pololo te cacha. Sí. <risas> Team Gemini, Team somos Gemini. del mismo sitio. Mismo lado. Somos vecinos y nos fuimos a encontrar. ¡Ay! ¡Ay! Quizás sí, cuántas veces nos vimos en la calle. De hecho, yo siempre pienso que incluso ¿Mm? nos dimos al topado, teníamos muchos amigos también en Google como cerca, claro que, sí, cuático pero es lindo, amigo. como ¿Sí? que cuando era chica decía, no sé, de repente típico que uno escuchaba a la gente mayor decir como que cuesta después hacerse amigos sí que típico uno arrastra a los mismos amigos hay gente que arrastra amigos de la infancia sí pues. yo no tengo muchos amigos de la infancia, mm. entonces rico seguir encontrando amigos y gente con la que te, te Sí. además que bueno, yo para todo a mí me gusta admirar a la gente que tengo cerca, no, y yo en verdad admiro que... a la Cata porque tiene... No. Siempre ya le ha hablado a Bartók, tiene su sitio en la comiquiera, que es como un tremendo sitiazo. Ahí eh, la es antología. Sí, hiciste un concurso. Sí, hicimos una convocatoria de concursos con de cómic con perspectiva de género. Uh -huh. Y hasta arriba lo pueden ver, en... ahí el Dani hace su magia. El... <risa> sí, está saliendo <risa> ahí abajo la URL. <risa> no, yo también admiro mucho al Dani y no sé qué decir. No, oh, bacán. Va, te claro. quiero mucho. No, yo también te quiero mucho. Me gusta verte feliz. Gracias, me gusta ser feliz. <risa> creo que lo he aprendido el día de hoy, junto con la conmemoración del Día de la Mujer A veces estas coincidencias pasan desapercibidas gracias a prejuicios Y es súper difícil estar en una situación donde está ocurriendo algo por pura coincidencia Y darse cuenta que esto puede ser algo más Es sumamente difícil estar como atento a estas cosas que están pasando ahora Y que estas cosas a la larga nos pueden enriquecer bastante Eso aprendí yo por lo menos hoy día